tutorial vamos a crear un e device Adivina. Hacemos una nueva página que denominaremos Quest y hacemos clic Adivina. Vamos a indicar en las instrucciones que generaremos un código en el caso de superar el 60% de las preguntas. vamos a indicar que el tiempo por pregunta será 30 segundos, no lo vamos a mostrar minimizado, tendremos tres vidas, pero sí vamos a barajar las preguntas y las mostraremos al azar cada vez que se ejecuten y también vamos a mostrar las soluciones y daremos un tiempo de tres segundos por cada solución. El número de letras que vamos a mostrar en cada palabra o expresión que definamos será del 35% de las letras yo escribimos la primera definición, pues vamos a introducir una imagen que acompañará a esta definición y a esta palabra. Y también añadimos una imagen. Bien, ya tenemos dos preguntas. Ahora vamos a configurar el itinerario. Vamos a introducirle un código de acceso ejemplo, cuál es el nombre de device que estamos trabajando, y el nombre es adivinado. Y además también vamos a mostrar una contraseña, pues llamaremos Quest y seleccionaremos 60%, que es el que, lo que hemos indicado en las instrucciones. No vamos a hacer nada en la pestaña Score, en ajustes de idiomas, podríamos, eh, aquí, configurar las expresiones que queremos que sean que se muestren. Vale. Tenemos todas las opciones disponibles de todos los mensajes que la actividad nos puede generar de manera automática. Y nos vamos a compartir y vamos a quedarnos con este contenido. Hacemos clic en Guardar aquí el cuadro, podremos maximizar la pantalla, tendremos tres vidas y vemos que aquí hay dos preguntas. Para acceder al juego tecleamos el código que aquí nos da el código esto eh, podríamos cambiar como decía antes el texto en lugar de información que apareciese pues un, nuestro código secreto es Buscamos esto que se muestra es nuestro código secreto es